Bien, antes de, de iniciar con la recepción, nada más recordarles que los registros que hemos estado viendo del TMOD, el TCON y el SCON están en el registro de funciones especiales del microcontrolador, es decir, en la parte de la memoria RAM destinada a los registros de configuración. Y a la cual nosotros no tenemos accesos para guardar datos de, de trabajo. Recordemos que la memoria RAM de este microcontrolador es de 256 bytes. Donde 128 son los que ocupamos para, para trabajo. Es donde están los registros R1, R0, donde están los espacios de memoria direccionables a bit. Y la dirección de, de memoria de propósito general. Y en los otros 128 es donde están todos los registros de configuración del microcontrolador. Entonces, podemos observar aquí, por ejemplo, que el registro TCON tiene una dirección. Esa dirección es donde está ubicada, o donde están ubicados estos 8 bits dentro de la memoria RAM, considerada como registro de funciones especiales. En este caso, cada registro me dice que es direccionable a bit. Es decir, yo puedo usar un set B o un clear individualmente para poder activar o desactivar cada uno de los bits que conforma a cada uno de estos registros. Entonces acuérdense, todo eso está eh, en el registro de funciones especiales y esto ya se los había mandado yo en un documento, en un PDF, en un libro que les dije que ahí estaba toda la información del microcontrolador. Y en, en, en algún momento este, les comenté que ese era del, el libro base como para que ustedes lo usaran. Vamos a ver cómo configuramos la recepción y la transmisión. Esto fue el último que vimos del mensaje de transmisión. Bien, nuevamente tenemos que hacer la configuración pero es exactamente muy parecido a lo que ya vimos observamos que los datos que tenemos aquí en los registros de configuración prácticamente son los mismos nada más que estamos cambiando ese con con un valor de 70 en lugar de 60 porque ahora estamos habilitando la recepción en la rutina del programa ahora sí tenemos una rutina de transmisión y una rutina de recepción. Entonces, vamos a decir que esto es lo nuevo. Lo demás ya lo hemos visto en algunos otros programas como trabaja. Y ahora lo estamos intercalando para estas dos rutinas de recepción y transmisión. Entonces, haciendo la recordación, recordando cómo se configura el... El registro TMOT. ya no voy a explicar cada uno de los pines, ya eso ya lo vimos la clase pasada. Simplemente para que visualicen aquí que el modo que estamos trabajando es con autorrecarga Modos. es decir 10, eso es lo que tendría que poner aquí. El timer 0 no lo estoy ocupando. Este bit es de temporización, ya lo comentamos, y este no lo estoy ocupando porque es de interrupción. Entonces el dato a cargar al registro T-MOD sería un 20h. Ese es exactamente lo mismo que lo que vimos en la clase pasada. Luego pasamos al SCON, aquí es donde va a haber un pequeño cambio. Nuevamente el modo que elegimos es la guard de 8 bit, es decir el modo 1. Entonces al bit SM0 y SM1 cargamos 01, es decir estos dos. SM2 también lo dejamos en 1 y este es el cambio. Ahora sí le vamos a dar un valor. Aquí me dice si vale 1, permito la recepción. Quiere decir que ahora sí voy a ponerle un 1 a TV. Los otros ya habíamos comentado que eran los bits para recibir el bit stop en la transmisión o en la recepción del mensaje. Y TB8 y RB8 eran los bits de paridad. Si es que tuviéramos habilidades, en este caso no estamos ocupando estos bits. Y solamente ocupamos TI y RI como banderas indicadoras de que ya recibimos o transmitimos el mensaje. Entonces, si le ponemos los bits que requerimos, el dato que nos queda ahora es un 70. El único cambio que estamos haciendo es en el bit REN. Que antes era 0, por eso teníamos un 60 y ahora tenemos un 70 porque estamos habilitando la recepción de caracteres. Luego entramos al TECON. El TECON es igual porque solamente lo que voy a mandar es aprender o activar el, el timer a través de TR1. Ya habíamos comentado que IE y IT. No estamos ocupando interrupciones ni tampoco estamos ocupando el timer 0, entonces los únicos dos bits que nos quedaban era este, donde este era el de desbordamiento, es decir, el que nos indica cuando ya se terminó la cuenta. Para nuestro caso, como es con autorrecarga, lo hace de manera automática. Si fuera de las otras dos condiciones, 2 a la 13 o 2 a la 16 bits. Entonces aquí esta bandera se pondría 1 para indicarnos que ya terminó la cuenta. Entonces para activar al timer. Habilito TR1 de acuerdo a lo que me dice el fabricante, y entonces el dato a cargar sería un 40H desde este momento. Y el timer empieza a trabajar, como lo vimos en la simulación, y no va a parar hasta que yo le ponga un 0 ahí a TR1. Si yo lo dejo así, eso va a estar trabajando eternamente hasta que yo apague el micro, y si lo vuelvo a encender, va a seguir otra vez temporizando a menos de que yo cambie este valor de TR1 y lo ponga a cero, entonces en ese momento hago que la temporalización termine y si la temporalización termina, yo ya no voy a poder realizar comunicación serie. Se podría hacer como un control de, de ahorro de energía, mientras esté transmitiendo datos lo puedo tener activo y si yo ya no voy a transmitir mensajes, pues entonces lo desactivo esa puede ser una estrategia también. ¿Por qué? Porque si lo tenemos trabajando, el timer está funcionando y eso es consumo de energía internamente del microcontrolador. Muy poquita, pero a final de cuentas consumo. Entonces, en alguna parte de la rutina, yo tendría que tener algo parecido a este TCON, donde le mande TCON 40 y TCON 0. ¿sí? Y entonces en ese momento paro la temporización. Y cuando la voy a recibir, voy a recibir un mensaje, voy a transmitir un mensaje habilito entonces Tcon y le pongo Tcon 40. Esa podría ser una forma de poder estar activando y desactivando el timer para que no esté de manera continua trabajando. En este caso lo vamos a dejar trabajando continuamente. Y por último, entramos a lo que es la determinación de la velocidad del microcontrolador. En este caso usamos 9600 baudios Ya hemos explicado por qué. Cargamos este registro FD eso sale a partir de la ecuación ¿sí? que me da el fabricante o de alguna tablita que pudiera tener el fabricante en un dado momento para que yo pueda elegir en función del cristal y la velocidad que quiero realizar qué dato es el que yo voy a, a cargar en el registro del, time, del timer en la parte alta Entonces, si se fijan, es el mismo procedimiento. No hay otro que haya que hacer en este caso aquí para poder este determinar la configuración del microcontrolador. Bueno, alguna pregunta hasta aquí. Esto es con respecto a la configuración. No, profe. Bien, entonces vamos a... A ver lo del, el programa. Una vez, una vez hecha la configuración... Vamos a empezar con la primera parte que vimos en el programa anterior. Vamos a poner un mensaje. Pero ahora vean el mensaje que dice. Envíame datos. O sea, sé que me va a mandar el mensaje y posterior a ese yo tendría que mandarle datos para ver si los está recibiendo. Y los datos que reciba los voy a mandar al puerto 1. Para visualizar el dato que estoy recibiendo, entonces lo primero que hacemos es cargar al dptr la etiqueta dato 1, que es la que hace referencia al mensaje que yo quiero leer. Inmediatamente me voy a la tabla, ya mi tabla, y aquí la misma rutina de siempre: el índice en 0. El registro R1 con 16 caracteres. Que son los que tengo en el mensaje. Cargamos el índice del acumulador. Y nos vamos a la instrucción de mover. Lo que está en una posición de memoria al acumulador. El acumulador tiene 0. Más lo que tiene DPTR que vale dato 1. Eso me apunta a una dirección. En la posición 0 de ese dato. El primer dato que está ahí. En este caso es el carácter. Es la letra E. Esa letra E es la que está en la posición que está definiendo el cero del índice con la etiqueta dato 1. Y la instrucción está diciendo, mueve lo que está en esa posición al acumulador. Quiere decir que en el acumulador, al término de la ejecución de la instrucción, va a ser igual a E. Sí. Vamos a ver el dato hexadecimal que corresponde a la letra E. Después de esta instrucción, incrementamos el índice ahora R0 se valdrá 1 y hacemos el CAL envía entonces en CAL envía voy a mandar el carácter E entonces lo primero que hago dice mueve lo que está en el acumulador al buffer ¿Qué es lo que está en el acumulador la letra E entonces aquí la letra E está lista para salir Inmediatamente ahora preguntamos, salta si es 0 el bit 1 del registro S-Coin. Entonces esto hace referencia, ya lo habíamos comentado, al bit TI. Es decir, estamos esperando el bit stop del mensaje. Entonces cuando el mensaje está saliendo, habíamos dicho que es un bid inicio, los 8 bid de datos de acuerdo a la guard y un bid de paro. Entonces tenemos inicio, el bid stop o de paro y mi dato. Entonces cuando está en el buffer, el micro manda ya bid inicio, la letra E en este caso, y aquí abajo. En este S.com.1 estamos esperando al bit de stop. Mientras no se recibe el bit de stop. La instrucción a través de este signo de pesos. Me está indicando que se queda enclavada ahí. No hace otra cosa más que estar esperando el bit de, de, de stop. Cuando el bit de stop se hace presente. Entonces eso lo vemos reflejado a través de la bandera TI. Porque esto se pone igual a 1. Y eso es lo que estoy yo monitoreando aquí. Cuando se hace eso igual a 1. Ya no se cumple la condición. Y se viene a la siguiente instrucción. En ese momento limpio esa bandera. Es decir, está en 0. Pero yo la voy a poner con el clear, La voy a poner a 0. Y me regreso nuevamente. De donde me llamaron. Por debajo de esa instrucción. Entonces lo hablamos aquí. Entonces la instrucción se ejecuta esta. decremente y salta si no es 0. R1. R1 valía 16. Pero como... Ya leímos la primera letra, la E. Ahora va a valer 15. Como todavía no se hace 0, entonces salta a otro. Y en otro vuelve a cargar el valor del índice. El índice le incrementamos, ahora vale 1. Entonces A vale 1 y aquí esta A valdría 1. Más lo que tiene dato. En este caso me está indicando que voy a leer el siguiente carácter ASCII que sería N. Quiere decir que ahora ya no valdría E. Ahora valdría a N. Porque estoy moviendo lo que está en esa posición de memoria al acumulador. Inmediatamente incremento R0. Ahora va a valdré 2. Y me voy a envía. Y en envía nuevamente otra vez. Lo que tiene el acumulador lo mando al buffer. Y en este caso el acumulador tiene la letra N. O el dato hexadecimal que corresponde a la letra N. Lo pone en el buffer y ahora aquí ya no va a ser E. Sino que va a ser N. Entonces el micro manda mi inicio, lo saca, luego manda mis 8 bits, y aquí nos estamos quedando nosotros enclavados, esperando al momento en que salga el bit stop. En el momento en que se hace presente el bit stop, pasamos a la siguiente instrucción y borramos. ¿Por qué? Porque cuando se hace presente el bit stop, dijimos que esto se pone a 1. Y cuando se pone a uno aquí, ya no se cumple la condición. Y pasamos a esta otra. Y entonces volvemos a borrar. Ese bit para estar listos para otra recepción. Y me vuelvo a regresar. Y ahí me voy a quedar haciendo eso. 16 veces. ¿Por qué? Porque estoy leyendo, enviando carácter por carácter. Es lo que estoy enviando. Todos estos caracteres son los que estoy transmitiendo a través de este... De esta subrutina cada vez que yo leo uno de ellos una vez que ya terminé de enviar esos caracteres pues termino me voy de donde me hablaron de la tabla sí, y ahora me voy a recibe es decir me voy a poner listo para recibir el mensaje que yo estoy solicitando cuando digo envíame datos Rx entonces me voy acá al recibe. Y en recibe tengo la rutina de recepción. Ahora vean. Lo manejo de manera diferente para que ustedes visualicen que se pueden escribir de diferentes formas. El programa. Sin necesidad. De estar cambiando los datos. Vean aquí. Estoy haciendo referencia directamente a RI. Vean. Pude haber puesto igual que acá arriba. Igual que acá. Pude haber puesto clear. Sí, S con punto cero. Ahora cero, ¿por qué? Porque es la primera posición que ocupa R. También, en esta instrucción, yo pude haber puesto nada más clear. T. ¿sí? Llamándolo por el nombre del bit del registro S con. Entonces, lo pongo diferente para que vean que se puede escribir de las dos formas. Sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es direccionable a bit cada uno de los registros. Entonces, en este caso, una vez que ya estoy en la, en la etiqueta recibe, lo primero que hacemos es asegurarnos de que esa bandera valga cero. Es decir, esta bandera. Porque si vale uno, significaría entonces que ya entró el último bit del dato, que es el desktop. Y eso evitaría que el micro reciba más datos. Entonces, nos aseguramos y reenviamos limpiamos R y luego vean qué sucede nos quedamos enclavados aquí esperando que el último bit que entra en mi controlador sea el bit stop quiere decir que hagan de cuenta que el dato está entrando está entrando un dato X entonces dice bit inicio está entrando bit de datos está entrando cuando entra el último bit que es el de stop en ese momento esta condición ya no se cumple. Es decir, deja de estar enclavado aquí y pasa al siguiente, a la siguiente instrucción. Eso significaría que una vez que ya se salió de este enclavamiento es porque ya recibió el video stop. Y significaría que el dato ya está en el buffer. Por eso lo que hacemos nosotros es ahora cargar lo que tiene el buffer al acumulador. Porque el dato se recibe en el buffer. Vean acá arriba. Para poderlo transmitir lo mandé al buffer. Y ahora para poderlo leer leo lo que está en el buffer, lo mando al acumulador e inmediatamente limpio la bandera, vean aquí ya no lo estoy poniendo como RI, pude haber puesto RI otra vez, lo estamos poniendo diferente para que vean que se puede escribir diferente, pero hago referencia a este mismo bit, me aseguro nuevamente que sea cero, para que el micro esté listo para recibir y entonces nos regresamos entonces el micro va a recibir un dato de 8 bits, el que yo le escriba ¿Sí? Y una vez que ese dato es recibido, me regreso al red de donde le llamamos, aquí por debajo de él, que sería entonces ahora la llamada cal-manda y en cal-manda como ya tengo el dato en el acumulador que se recibió por el SBUF, entonces lo mando al puerto 1 y en el puerto 1 voy a visualizar el dato que está llegando por el puerto serie eso es lo que haría este programa ¿Sí? para poder realizar el, el, la recepción de un mensaje. Vean que es más faramayoso el hecho de que yo le tengo que mandar todo el mensaje. Esto lo estoy haciendo para que vean cómo se puede enviar caracteres. Ya cuando se hace un protocolo, ustedes definen su protocolo si quieren mandarle el mensaje o no lo quieren mandar o le mandan un carácter específico para que indique esto de envíame el dato. Ya son estrategias de programación a la hora de realizar el protocolo. En este caso es para que vean que pues, podemos mandar retras, podemos dar números, caracteres, etcétera. Aquí lo estamos haciendo. El micro primero envía esto a través del bus serial. ¿Sí? Aquí tengo la, la rutina, que fue lo que hicimos en la primera ejemplo. Y luego una vez que ya recibió, él se queda listo esperando aquí a que me envíes el mensaje. ¿no? Y esto se hace cíclico, entonces yo puedo estar recibiendo n cantidad de datos sin ningún problema. Y me va a estar mandando cada rato envíame datos. Yo le mando un dato, envíame dato le mando otro dato, envíame dato Y así va a estar constantemente el programa. Bien. No sé si tengan alguna duda o pregunta hasta aquí. Algún comentario. profe ahorita sí, he estado checando y todo, y sí, sí, Ijala. sí le entiendo, sí jala. Y Exacto. lo que estoy tratando de hacer es, los códigos que usted pone de ejemplo, yo los trato de simular y a ver si no me sale error y checar que, que sí vaya como usted nos indica. Ok. Alguien más que tenga dudas, preguntas. Esto es importante porque, vuelvo a recordarle, esta es la parte... Pues más importante de todos los sistemas digitales, ¿eh? la comunicación serial. Honestos, con lo que ya, dígame. Sí, bueno, yo igual desde el ejemplo que puso la clase pasada, he intentado también hacer eso para mandarle la señal, como dice usted, lo que pasa cuando aumenta el número de bits cuando, con lo que dijo de lo serial. Ajá. Que sería más recomendable usar el de 2 a la 8. Ya usó el de 2 a la 16. Ajá, eh, sí, llega a tener esa interferencia de corte sí. en un cierto periodo de tiempo. Así es. Eso es lo que estaba intentando hacer también. Sí, o sea, sí se puede hacer, pero hay más rollo porque hay que estar configurando cada rato ese timer. Por eso se recomienda la autorecarga y nos olvidamos de ese detalle, ¿no? Aquí en este programa, el timer, como está continuamente trabajando, porque es lo que le estamos indicando aquí. Una vez que termina de mandar el dato, se va a inicio, se queda ciclado. Entonces el timer nunca se apaga, sigue trabajando con la autorrecarga. ¿sí? A menos que en algún punto yo deshabilitara a TECON y le pusiera TECON igual con cero. En ese momento se apaga el timer y ya no hay, ya no hay entonces comunicación serial, porque no va a haber timer que haga que salga el dato, ¿no? Eso de deshabilitar el timer es cuando ya conocen ustedes bien su programa y cuando van a estar transmitiendo o recibiendo mensajes. Es una forma de ahorrarse ¿no? un poco de energía. En este caso, si se está trabajando el microcontrolador con una batería, pues sí le ayuda, porque tenerlo trabajando, pues eso gasta ¿no? energía en el micro y consumo, obviamente, de la batería. Por eso es esencial saber cuándo se transmite, y cuándo se recibe. Hay periodos en los cuales a lo mejor yo puedo estar este, en stand-by, no recibiendo nada, y hay paredes donde sí. Pero para eso ya tenemos opciones de interrupciones. Es decir, si voy a realizar una comunicación serial o a recibir, me manda una interrupción de puerto serie, indicándome que voy a recibir un dato. Entonces, en ese momento puedo activar todo. ¿Sí? Ya son estrategias que se van viendo de acuerdo a lo que se requiera. En estos ejemplos que estamos manejando, el timer está trabajando siempre. No lo hemos deshabilitado. Pero si ustedes quisieran. Lo podrían deshabilitar. Siempre y cuando conozcan su programa. En qué momento va a ser la transmisión. Y en qué momento no. Ahí es donde se puede aprovechar. Para deshabilitar al, al timer. Y no esté trabajando. Siempre. ¿no? Bien. Ahora en este caso. Si nosotros lo, lo llevamos a la simulación. Lo que veríamos es algo como esto. No sé si lo alcancen a ver ustedes ahí. El mensaje. Déjenme verlo, hacer. Ahí está. Sí, vean la conexión. La conexión es la sí, misma. Sí. Nada más que ahora sí tengo, ahora sí, la recepción y la transmisión tienen una función. Porque en la transmisión estoy mandando esto de envíame datos. Eso es lo que me manda el micro, de entrada, ¿no? Y en el otro punto, vean, otra vez. Cuando yo le escribo algo al micro, aquí no lo veo, no veo lo que escribo, pero yo me pongo arriba de esta pantallita y escribo en el teclado un número o algo y se refleja en el puerto, vean. ¿Sí? Un 33, ojo nada más aquí y vuelvo a repetir y hacer los comentarios la vez pasada. Es importante saber que cuando yo me pongo en la pantalla para escribir, es decir, hagan de cuenta, la simulación me arroja esto, yo me pongo aquí en la pantalla y le pongo un 3 el 3 de la computadora para, la, para el, el código ASCII es el 3 pero para la computadora en hexadecimal es el 33 y eso es lo que me está arrojando aquí si yo aquí cuando me dice envíame datos le pongo el 1 entonces yo voy a ver aquí que me aparece el 31 si le escribo yo acá porque me envía otra vez envíame datos yo me pongo aquí le pongo un 0 él me va a hacer referencia a un 30 ¿Por qué? Porque estamos hablando que una cosa es el código ASCII y otra cosa es el código hexadecimal. Entonces el dato ASCII de un 0 es un 30, de un 1 sería un 31, entonces del 30 al 39 son los datos hexadecimales de los códigos ASCII del 0 al 9. ¿Sí? Entonces cuando ustedes quieren escribir un 93, por ejemplo, tendrían que poner un 39 y un 33 en el microcontrolador para que aquí en la pantalla de la terminal virtual ustedes pudieran ver 93 y se pudiera entender acuérdense que poniéndose en la, en la terminal virtual con botón derecho ustedes pueden ver eh, los datos en el hexadecimal o en, en código ASCII ¿no? entonces es importante eso porque no es lo mismo lo que vemos con lo que recibimos ¿eh? para que a la hora de programar no tengan esa confusión. Igual cuando ustedes eh, trabajen con un celular o con otro micro, asegúrense que lo que están enviando este, lo esté recibiendo el micro. Porque dice, yo mandé un 1, sí, pero si el 1 que tú estás mandando está generando un 31, entonces pues es obvio que el micro no va a responder porque él está esperando un 31. Sí. Entonces a veces se dan las conversiones, ¿no? Cuando yo convierto de ASCII a hexadecimal o a decimal o voy... A... O sea, eso lo tienen que definir ustedes previamente a la comunicación. ¿Qué? ¿En qué voy a trabajar? ¿En hexadecimal? ¿O en decimales? ¿O en ASCII? ¿O si se va a hacer conversiones? ¿O qué voy a hacer? Entonces aquí el programa, cuando yo escribo un mensaje, yo no, no, no, no se ve lo que yo escribo aquí. Simplemente cuando el micro me dice, envíame datos, yo le escribo cualquier tecla que yo prima. Eso es lo que el micro va a recibir. Y el equivalente de lo que yo he oprimido lo voy a recibir, en este caso lo voy a visualizar por el puerto 3. Aquí ya no puse LED, pero obviamente aquí se ven ¿no? cuáles son los que están en tierra y cuáles son los que están en, en, este, en, en voltaje. Entonces si vemos, tenemos 1, 1 aquí en 6 y 5 y 1 y 1 en 1 y 2, pues eso me está dando el número 33H. Eso significaría que el botón que yo oprimí es el número 3. Entonces, cada carácter tiene su equivalente en hexadecimal. Eso lo pueden ver ustedes en, en la tabla de, de código ASCII sin ningún problema. Ahí, eh, si, si hacemos una búsqueda de esa tabla, nos podemos encontrar que podemos tener ahí eh, los valores tanto hexadecimales como decimales sin ningún problema. ¿eh? Pues lo digo porque muchas veces son algunos errores que, que se cometen. Cuando se desconoce los valores de, la, de los caracteres que ustedes están manejando. Pues ojo con eso nada más. Vean aquí. Incluso hay comandos ya que conocen algunas máquinas que nosotros podemos utilizar si estuviéramos trabajando con ese tipo de equipos que conocen este, estas cuestiones, ¿no? Entonces aquí, estos caracteres, aquí tienen su equivalente de noctal, hexadecimal y decimal. Entonces ustedes tienen que establecer en qué van a trabajar. Para que no haya problema. Por ejemplo, aquí este carácter que vemos aquí, el número, este CR. Que es el de retorno de carro. En algunos casos lo vamos a ocupar para que el micro no siga continuando de manera continua. Entonces es como si le diera un Enter para que empiece en otra línea entonces vean que el carácter en decimal sería un 13 en hexadecimal sería un 0D sí, y en octal sería un 15 entonces son algunos valores que yo puedo ocupar y vean aquí una nueva línea también es, es, se usa para cuando voy a empezar otra nueva línea pues le puedo poner un 10 en decimal entonces quiero que salte a otra línea nueva 13 y quiero que Empieza una luna, 10. Entonces, estos son comandos ya entendibles de lo que hacen, ¿no? Un retorno de carro, un, este, una nueva línea, un backspace, un espacio, etcétera. Ya son comandos conocidos. ¿sí? Y acá de este lado tenemos los caracteres. Vean ustedes aquí, si nosotros queremos poner eh, un 0, en decimal sería un 48. Pero en hexadecimal es un 30. Entonces, cuando yo primo el número 3 en ASCII, o sea, el 3, el carácter 3, vean que me está arrojando aquí un 33 en decimal. Eso es lo que yo veo ahí en el puerto para el ejemplo de mi programa. Pues cualquiera de los números que yo prima, vean, del 0 al 9 va del 30 al 39. En ASCII, ahora vean las letras, tanto hay caracteres para mayúsculas como para minúsculas. Entonces, si ustedes quieren escribir en mayúsculas, pues hacemos referencia del 41 en adelante. Pero si lo queremos en minúsculas, entonces hacemos referencia del 61 en adelante. Pues ya depende cómo quieran escribir ustedes. En mayúsculas, minúsculas, usando caracteres, etc. ¿no? Incluso cada carácter especial en un dado momento también tiene su equivalente en hexadecimal. Los podrían también ustedes ocupar sin ningún problema. Entonces vean cómo sí tiene peso el hecho de conocer qué es lo que ustedes... Están mandando. Y tenemos la tabla ASCII normal. Y la ASCII extendida. Entonces eso lo podemos hacer. Porque manejamos 8 bits. Si ¿sí? manejamos 8 bits. Y quiere decir que manejamos. Hasta 255 valores. Con 8 bits. Y es donde están repartidos. Los caracteres ASCII. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Nosotros aquí en el micro. Entonces, supónganse ustedes que dices, quiero prender un foco, ¿no? De un micro a otro micro. En este mismo en este mismo ejemplo, si quiero prender un foco, le digo, ah, no, pues con el número uno, ok. Si quiero el número uno, que lo mande el otro micro, yo lo estoy simulando a través de la terminal virtual y aquí en esta ventana le escribo 1. Con ese 1 yo voy a recibir un 31. Quiere decir que en mi programa debe haber una comparación. Oye, compárame si lo que recibo por el acumulador es un 31. Si es 31, entonces quiero que me prendas la lámpara de este lado. Y entonces aquí ya, tendría, ya no tendría... Aquí estoy visualizando el dato. Aquí visualizaría ya el bit que quiero activar. Si es una lámpara. Pero internamente estoy haciendo la, com, la comparación del dato. Y ya con esa comparación, si se cumple, entonces mando a activar la lámpara que esté conectada a través de los puertos. Este ejemplo nada más visualiza lo que yo escribo aquí. Lo visualizo a través del puerto. Y lo que estoy visualizando son caracteres ASCII. No sé si tengan alguna pregunta, duda, hasta aquí. No, profe. No, profe. Entonces aquí las dos cosas están por separadas, ¿no? Tengo por separado tanto la transmisión como la recepción. Y lo estoy viendo todo a través de la terminal virtual. El siguiente paso sería unir ya las dos, los dos microcontroladores. Para que ustedes visualicen ya la comunicación en forma entre esos dos dispositivos. ¿no? Para que se pueda realizar la comunicación ya entre dos microcontroladores y ya tomando en cuenta un dato en específico para que se pueda activar lo que es la comunicación del microcontrolador y para ello pues tendríamos que hacer nuevamente toda la configuración ¿no? del, del microcontrolador para poder establecer la comunicación entre los dos dispositivos, o sea que nos queda algo así como esto, vean aquí, mandamos un mensaje en, el, en función del mensaje que mando, yo le mando algo y lo recibo, en el ejemplo anterior, solamente el micro transmitía un mensaje de manera continua sin ningún problema aquí ya me manda y yo le respondo y veo que funciona, bueno el siguiente ejercicio sería hacer algo como a ver, déjenme, aquí me estoy pasando me pasé. algo como este que me transmita entre dos puntos un este un mensaje y eso sería eh, ya como una comunicación ya para controlar algo no así como esto y hacer la transmisión recesión de señal on off mediante el puerto serie es una, un ejercicio muy fácil una práctica muy fácil en el cual ahora, vean, a través de la comunicación serie, yo puedo transmitir un bit de un micro a otro microcontrolador. Entonces, el programa de recepción y transmisión va a ser el mismo. Ya no vamos a usar tablas porque ahora no voy a mandar caracteres. Simplemente vean ustedes aquí, en el, en el ejemplo este que estamos visualizando tengo un interruptor en un microcontrolador y en el otro micro tengo un LED entonces aquí veo yo, me guío con otro LED para saber que haga lo mismo no entonces este micro yo le cierro el interruptor y cuando cierro el interruptor debe prender este otro quiere decir que la señal de este interruptor le está llegando a través del puerto serie al otro microcontrolador. Entonces aquí lo vemos. Cuando yo cierro el interruptor. Se prende mi LED aquí de referencia. Indica que está prendido mi LED. Y entonces significaría que el otro LED. Debe estar encendido. Porque le estamos mandando la señal de que lo encienda. A través del puerto serie. Entonces ¿Qué necesitamos hacer para esto? Pues exactamente lo mismo que en los ejemplos anteriores. Nada más que ahora no estoy transmitiendo ningún mensaje de que transmito. No, simplemente ahora estoy transmitiendo... La, ...la condición de este interruptor. Cuando está abierto o cuando está cerrado. Entonces estoy usando la rutina que vimos en su momento para el interruptor. Mezclada con las dos rutinas de llamada. O sea, con estas dos. Si lo vemos así... Vean, esto está eliminado de ese programa, esto no está. Esto tampoco está en ese programa de LED. Ni esto, ni esto. Lo único que sí está son estas dos rutinas, obviamente. Y la configuración. En esta otra parte, yo tengo el programa del interruptor entonces acuérdense que teníamos ahí un JNB o un JB entre las rutinas y dependiendo de la condición de abierto o cerrado, pues nosotros encendíamos el LED o lo apagamos entonces teníamos un botón de ON donde teníamos la rutina de encendido y si no se cumplía la condición, teníamos acá abajo la condición de apagado y luego los J, los YOM inicio en ambos casos no sé si se acuerdan de, eso, de esa rutina. Entonces, esta es la rutina independiente. Ahora tengo que mezclar con este. ¿no? Entonces, quiere decir que si se, bueno, si aquí en la parte de donde es cero, estoy, pre, estoy apagando la lámpara, entonces yo tendría que cargar al acumulador un valor. Pues podría ser cero. ¿Sí? Pero acuérdense de los caracteres ASCII que yo voy a transmitir. Que aquí hace referencia a un carácter. A que hace referencia a otro carácter. entonces Ese carácter ASCII debe ser el equivalente. Al cero que yo quiero para transmitir. Entonces tengo que, tendría que cargar al acumulador. Un valor. Y luego mandarlo. sí Y eso es lo que va a recibir el otro micro. Y en el otro micro yo tendría que tener un. Recibe. ¿Para qué? Para que el micro sepa que va a recibir. Un mensaje. Y cuando lo reciba. Pues tiene que mandar a encender el LED. Entonces ustedes tendrían que tener. Después de este recibe una comparación. ¿no? Un compare y salta si no es igual. Lo que tenga el acumulador con no sé. Si es un 0, pues dices con un 30H. Si lo que recibo es un 30H. Quiere decir que es igual. Y entonces quiero que me apagues la lámpara. Pero si es diferente. Entonces quiero que encienda la lámpara. Y ya está. Eso es todo lo que tendría que llevar mi programa para poder hacer esa comunicación serial y lograr este enlace. Y vean que es más sencillo que el mensaje que estábamos transmitiendo ahorita. Entonces estoy ocupando la rutina del interruptor. Que ya la vimos. Y la estoy mezclando con la rutina de transmisión en este caso. Y acá estoy ocupando una rutina para mandar a encender LED. Y lo estoy, estoy mezclando con la rutina de recepción de microcontrolador y entonces yo ya puedo tener el envío de datos de un micro a otro micro y ya le puedo decir que quiero que haga eso solamente para realizar esa comunicación de un micro a otro microcontrolador entonces aquí yo conecté los dos cables pero en un dado momento si este micro no le está mandando nada entonces no tiene caso que tuviera este cable de recepción, con un solo cable lo, lo lograría, pero por protocolo siempre conectamos los dos. Pero si nada más está transmitiendo uno, sería suficiente. Si le queremos agregar transmisión y recepción, entonces este micro le tendría que responder que recibió correctamente bien el mensaje. U otra cosa, no en un dado momento que quisiera transmitir este micro, que estuviera a lo mejor de este lado un sensor conectado en alguno de estos puertos. Y yo se lo quiera transmitir a este otro micro. Para que él tome una decisión en base a eso. Entonces las dos rutinas. Los dos microcontroladores tendrían que tener esas rutinas. Estas dos rutinas. Mezcladas. Con. El programa base que. Va a ser lo que ustedes quieren que haga. Entonces nada más lo único que estamos haciendo es agregar rutinas. Y mezclarla con los programas que ustedes quieren hacer. Entonces, ahí donde tienen que pensar es... ...dónde voy a poner cada una de las rutinas... ...para poder... ...realizar mi comunicación... ...serial... ...una vez que esto ya está aprobado... ...en un dado momento... ...entonces yo ya puedo realizar... ...aquí, por ejemplo, en este caso... ...en este... ...en lugar de utilizar... ...el... ...cable... ...pues a lo mejor ya, ya pongo un módulo Bluetooth... En esta parte. no. Quito los cables. Y aquí a la salida. De la transmisión. Le pongo el módulo bluetooth. Configurado obviamente correctamente. Maestro esclavo. Y de este otro lado en la recepción. Conecto el otro módulo bluetooth. Y entonces tengo la comunicación. Vía bluetooth. Pero primero la probé cableadas. Vi que sí prendía la comunicación. Una vez que hago esto Entonces ya tengo los dos módulos. Sí. o viceversa, en este lado, en lugar de este micro puedo poner mi programa en mi celular para tener el botón de encendido y apagado y de este otro lado, pues a través del Bluetooth, pues tengo la activación de mi LED, que en este LED podría convertirse en un motor o una lámpara u otra actividad, otro actuador que ustedes quisieran habilitar vía la comunicación serial esos son algunos ejemplos que ustedes podrían estar practicando más adelante. Bueno, esto, este ejemplo lo vamos a ver mañana más de detalle porque el tiempo no me va a alcanzar, pero bueno, mañana lo veríamos a más de detalle. ¿Alguna pregunta, duda, comentario que tengamos? Hasta aquí. Bueno pues entonces aquí la dejamos y nos vemos mañana, que tengan buena tarde Igualmente ingeniero Hasta luego ingeniero Hasta luego